Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy analizaremos el, el tipo de hoja de vida para científicos denominada CIVILAC en Colombia. Para ello iniciaremos buscando la página del CIVILAC en el buscador de internet. Entonces nos remitiremos a la página web del eh, Ministerio de Ciencias de Colombia, MinCiencias. Ahí ustedes podrán eh, registrarse, si nunca han creado su civila, ingresando sus datos personales, nacionalidad, documentos eh, y otros tipo de información personal, lugar de nacimiento, etc. Una vez diligenciado esto, se les va a crear un, una página civila en la cual podrán ingresar. Como yo ya tengo creada la mía, ingresaré con mi información personal. Una vez he ingresado dentro de SILAC, eh, voy a poder eh, analizar las siguientes partes. Lo primero es observar la última fecha de actualización. La fecha de actualización es importante porque servirá de soporte para la presentación en convocatorias o en concursos eh, de, la, de trabajo, ya que les van a pedir este soporte. Entonces, siempre que les soliciten el soporte de actualización será un print screen, una impresión de pantalla de esta fecha de actualización. Luego, en cuanto a las partes del CILAC, encontraremos las siguientes pestañas. Estas se ubican todas en el margen izquierdo de su pantalla y las podrán desplegar de esta manera. En datos generales encontrarán información con respecto a su identificación, eh, una breve mención de lo que ustedes consideran que han sido sus aportes o contribuciones más importantes en el campo científico, dirección de residencia y profesional su formación académica, la cual eh, está formada eh, básicamente por sus grados de formación eh, oficial. Y en la formación complementaria podemos encontrar a los cursos cortos, diplomados y otras, otros niveles de formación que eh, no se considerarían eh, dentro de las categorías anteriores. También pueden incluir su experiencia profesional, eh, líneas de investigación, áreas de actuación, es decir, eh, pueden especificar aún más en qué áreas del conocimiento se desempeñan y sus idiomas. Luego tendrán otra pestaña en la cual podrán desplegar eh, su participación en grupos de investigación. Entonces, eh, lo ideal es que un investigador esté filiado al menos uno, aunque eh, actualmente existen restricciones en la participación en más de un grupo de investigación. Luego tendrán una pestaña en sus actividades de formación. Es decir, eh, ahí podrán presentar los trabajos en los cuales ustedes han actuado como orientadores o como conferencistas. Entonces pueden ser asesorías al programa ONDAS, que pretende incentivar la, la investigación y la formación en STEM, en niños y jóvenes, cursos de corta duración que ustedes hayan ofrecido y la dirección de trabajos de grado o tutorías de eh, algunos de sus trabajos de grado o requisitos de formación. También pueden incluir sus actividades como evaluador. En estas incluirán eh, comisiones evaluadoras de trabajos de grado y tesis, la función de par evaluador, por ejemplo, en procesos de concurso, en eh, entidades de referencia, en convocatorias, etc. Pueden eh, incluir aquí información específica en la cual se han desempeñado como pares evaluadores del Ministerio de Ciencias y también la participación en comités de evaluación como los de eventos científicos o revistas arbitradas. En cuanto a apropiación social y de circulación del conocimiento, aquí podrán incluir, eh, digamos, este, actividades en las cuales ustedes hayan contribuido a la difusión del conocimiento especializado. ¿A través de qué? De consultorías de ediciones de libros o publicaciones, la participación en eventos científicos tanto como ponente como organizador, los informes de investigación sobre todo para asesorías y consultorías y la, la generación de nuevas secuencias genéticas así como la participación en redes de conocimiento especializado. Se recomienda que todo investigador, al menos eh, una vez al año, participe en un evento científico y que sea parte de una red de conocimiento especializado reconocida en el país. Eh, en cuanto a comunicación del conocimiento, entonces ustedes pueden incluir aquí productos de generación de contenido como notas periodísticas de difusión, elaboración de materiales de comunicación así como eh, la participación en estrategias de comunicación del conocimiento. Entonces, ¿qué se puede incluir dentro de una estrategia de comunicación? La generación de infografías, podcasts, cartillas, manuales, talleres, todo lo que implique generar recursos para divulgar el conocimiento. Luego tenemos acá el intercambio y transferencia de eh, conocimiento, entonces a través de... Eh, estrategias pedagógicas para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación, que eso se puede desarrollar en diferentes niveles de formación, así como las contribuciones a los espacios de participación ciudadana eh, sobre un tema específico relacionado con el campo de acción del profesional, así como la participación ciudadana en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, ya que muchas convocatorias requieren específicamente que eh, dentro del proyecto se vincule a una agremiación social o grupo de beneficiarios. Para las personas relacionadas con artes, arquitectura y diseño, también hay una pestaña específica con respecto a la creación de obras y productos. Es recomendable eh, que estas obras y productos previamente hayan sido registrados en derecho de autor, ya que se pueden solicitar soportes al respecto. También registros de acuerdo de licencia para el caso de que hayan sido licenciadas los usos de dichas obras, la creación de empresas creativas y culturales, la organización de eventos artísticos, así como la orientación de talleres de creación. En cuanto a producción bibliográfica, que es como el core de la evaluación que se hace de la hoja de vida de un investigador, eh, tenemos... La, el registro de artículos científicos, el registro de libros resultados de investigación, otros tipos de, eh, ah, particularmente en este último, se puede registrar capítulos de libro y libros completos. Y en demás tipos de producción bibliográfica también se puede registrar la generación de documentos de trabajo, que pueden ser eh, desarrollos científicos pero que no fueron llevados artículos o libros y que por lo tanto dejándolos disponibilizados en bases de, de, de información de referencia y con un DOI creado pueden ser registrados aquí. También publicaciones de divulgación, eh, generación de artículos que sean en revistas no indexadas, eh, generación de libros publicados eh, que no están relacionados con con información inform eh, científica o que no son, eh, digamos, avalados por pares, lo mismo que capítulos, y las traducciones de libros. También las notas científicas que contribuyen a la generación o divulgación del conocimiento en el medio general. En cuanto a la producción técnica y tecnológica, tenemos la el registro de mapas, conceptos técnicos diseños industriales, empresas de base tecnológica, esquema de trazado de circuito integrado, informes técnicos, innovación en procesos, procedimientos y servicios, innovación generada en la gestión empresarial, nueva variedad, nuevo registro científico, planta piloto, producto nutracédutico, producto tecnológico, prototipo, regulación, norma, reglamento y legislación, signos distintivos y software. Específicamente, y... Para amplificar eh, este tipo de registro, es importante anotar que el, se debe tener soportes de este tipo de información. Entonces, para mostrarles cómo se eh, maneja estos los soportes, por ejemplo, para este registro de software ustedes van a encontrar que el registro va asociado a una información del proyecto de investigación, del cual se deriva una explicación de los elementos que componen el software y eh, adicionalmente en estas secciones se pide el subir soportes con respecto a si existe una patente, secreto empresarial, registro, y el, aquí, por ejemplo, se debe incluir el certificado de registro de derecho de autor. Se discriminan sus autores en el, en el orden de su contribución al proceso y también eh, se puede solicitar información con respecto a, eh, a soportes adicionales eh, de este tipo. Entonces, por ejemplo, para agregar el registro, aquí eh, pueden solicitar eh, que se suban archivos adicionales, entonces uno puede incluir la información manualmente, pero en el caso de eh, pedir una, un registro adicional o un soporte de ese registro, pues lo va a pedir en, esta, en estas páginas que se despliegan adicionalmente. Entonces, eh, luego tenemos... Eh, una sección de demás trabajos, o sea, otras contribuciones que uno crea que no han sido eh, representadas en las demás categorías del SILA, y también eh, una sección de proyectos. Entonces, pues en los proyectos, la idea es que los proyectos reflejen lo que está asociado a las publicaciones y las otras secciones de productos, de tal manera que de cada uno se despliegue eh, su respectivo producto y que adicionalmente estos proyectos pues estén ligados a una línea de investigación. Luego viene una sección de reconocimientos que es para registrar, por ejemplo, premios o eh, becas o algún tipo de reconocimiento que haya recibido el investigador durante su trayectoria. Hay una sección que tiene que ver con la impresión del currículo cuando ustedes se presenten a un concurso o a un puesto, eh, una plaza laboral, eh, aquí lo pueden generar en la opción ver currículo y aquí les presenta el resumen de, de su currículo y lo que hacen es darle la opción de imprimir, lo pueden guardar como PDF o imprimirlo directamente. Luego eh, van a encontrar acá un verificador de información. El verificador de información es muy importante porque cuando ocurra una revisión en una convocatoria para el posicionamiento de investigador van a verificar que efectivamente la información que uno entrega está completa. Entonces lo ideal es que todos los elementos de esta sección estén con un sí, al lado, ya que eso indica que la información está completa y es eh, representativa. Lo mismo debe ocurrir con la información de las publicaciones electrónicas y así sucesivamente con cada uno de los eh, productos registrados. Si se encuentra que hay una sección con un no, por ejemplo, un elemento aquí vacío, eh, eso eh, puede ser digamos contraproducente en el proceso de aval de su hoja de vida como investigador entonces eh, aquí eh, vamos a encontrar el resultado de en esta sección resultado de análisis de, de convocatoria podrán consultar cuál fue su último posicionamiento dentro del ranking escogiendo la convocatoria más reciente de tal manera que les puede indicar, por ejemplo, qué les hace falta para poder ascender de categoría. Entonces, aquí se compara lo que es requisito para esa categoría y lo que el investigador tiene en la columna izquierda. Entonces, eh, de acuerdo a esos requisitos, pues el investigador va cumpliendo las categorías y cuando completa todos los requisitos del nivel, pues asciende a una categoría. Si uno, eh, por ejemplo, está inconforme con una evaluación, entonces, por ejemplo, aquí puede consultar y le va a mostrar que, eh, cuál es el producto asociado y si uno tiene alguna inconformidad, entonces aquí, en la otra sección, solicitud de aclaración, pues uno puede eh, manifestar, su inconformidad cuando la convocatoria aún está activa. Eh, en la última sección van a encontrar un manual de usuario donde están agrupados los tutoriales y manuales para cada uno de los tipos de usuario, así como eh, digamos una explicación de cómo funciona el sistema Publindex, la plataforma Cienti, etc. Entonces, eh, ese tipo de un manual de usuario, pues lo pueden consultar a profundidad para eh, el licenciamiento del CIR. Y finalmente hay una sección de Salir. Eh, recuerden que en cada una de las pestañas, ustedes van a encontrar, eh, por ejemplo, en la sección de artículo, aquí en la parte superior derecha, hay un mini tutorial eh, sin, sin narración que muestra eh, cuál es el procedimiento para diligenciar eh, este, esta sección. Entonces, ustedes lo pueden consultar para cuando tengan dudas puntuales con respecto a cada elemento. Espero que este eh, tutorial haya sido de ayuda. Y eh, recuerden consultar los recursos que dispone el CILAC para eh, su desarrollo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.